Estamos hoy en la tercera jornada de huelga en el sector de las residencias para seguir denunciando el bloqueo de la patronal en el primer convenio del sector y denunciando a su vez la pasividad del Gobierno de Navarra. Es hora de sacar adelante y reconocer la profesionalidad del sector de los cuidados, un sector que ya da trabajo a más de 4.500 trabajadoras en más de 70 centros en Navarra. Un colectivo que tiene cara y rostro de mujer, un colectivo en el cual sus salarios son muy bajos, sus jornadas laborales son muy altas y tienen en su poder o en su responsabilidad el cuidado a la capa social más débil, que son las personas mayores o las personas dependientes. Con lo cual los cuatro sindicatos seguimos denunciando la actitud ahora mismo por parte de la patronal, exigimos... ...que se negocie un convenio... ...y que sea la proyección para publicitar... ...este sector, este sector de los cuidados... ...no puede estar supeditado a negocios empresariales... ...estamos reivindicando y estamos exigiendo... ...que este sector tiene que ser público... ...tiene que ser universal y tiene que ser gratuito... ...los cuatro sindicatos no vamos a parar... ...hasta conseguir el primer convenio... ...de residencias de tercera de Navarra... ...que dignifique, profesionalice este sector... ...y además... Hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra para que ponga su parte más activa, que forme parte en positivo para concluir en este convenio y a su vez vayamos retirando las empresas con carácter de fondo buitre de este sector.